Mama no me deja usar esta camisa Esa no es la forma en que Mama me pena Yo no también extraño a Mama Pero Gasá que Ella tiene que estar fuera por trabajo Así que ahora solo seremos nosotros dos Esto no es lo que Papá, solo asegúrate de no ir a ningún lado. De acuerdo. A veces, la mejor mamá es papá.